09, te invito a hacer la consultoría. Venga. Hola. Sí, hola, Luis. Hola. Un gusto. ¿Qué tal? Bien. Luis, eh, yo he querido comunicarme porque he tenido. Eh, necesito que me ayudes con saber. Yo vivo aquí en Dinamarca. Eh, Estoy refugiada aquí en Dinamarca, pero eh, he tenido, tengo que salir realmente. ¿Cuál es tu nombre? Perdóname. Nuri, Nuri Villegas. Nuri, vale. Que a mí me conocéis todos, pero yo a vosotros os voy conociendo poco a poco, como Andreina, que también la conocí así en Ucha. ¿Qué te ocurre ahí en Dinamarca, Nuri? Eh, lo que pasa es que hemos tenido algunos inconvenientes nosotros los colombianos aquí, entonces, eh, nos han dicho que probablemente eh, seamos eh, repatriados. Entonces, yo, por, de, por por mi familia que está en España, me han dicho que puedo de pronto pedir eh, o de nuevo el asilo en España, porque yo no puedo regresar otra vez a Colombia. Entonces, yo quisiera saber, Luis, si yo, es probable que yo pueda pedir el asilo humanitario en España después de estar aquí refugiado ¿Cuánto llevas ahí, Nuri? Eh, seis años. ¿Y cómo es que ahora os, os quieren votar? Sí, es algo que no comprendemos. No no lo entendemos. Nos han dicho que, que muchos de nosotros pueden ser expulsados de, del país sin ningún inconveniente. Nosotros nos hemos integrado a la sociedad danesa, hablamos, eh, aportamos, pero han dicho que las reglas han cambiado, así que muchos vamos a ser deportados. Madre mía. ¿Y el pasaporte lo tienes? El pasaporte danés, sí. ¿Pero lo tienes? Sí, yo, yo tengo toda la documentación. Pero eres ciudadana colombiana. colombiana. Soy ciudadana colombiana. Entonces el pasaporte es colombiano, ¿no? No, no, nosotros no tenemos pasaporte aquí realmente, no es porque aquí no hay consulado, no hay nada, así que nosotros tenemos que dirigirnos, pero el país no nos deja salir realmente, no nos, no podemos salir de Dinamarca como a otros países porque dependemos del Estado, entonces no podemos ir a hacer un pasaporte a ningún otro lado. O sea que en realidad no tienes pasaporte, no, técnicamente. Técnicamente, el pasaporte colombiano no tengo, mi pasaporte es danés pero no puedo salir del país. Es una regla que tiene el país. Nosotros no podemos dirigirnos a otros países. Eso es con un, compro, con un permiso de la, de, la, de la comuna y es muy difícil conseguir. Es que no sé cómo vais ahí. Hice una, una consultoría a un chico que también, que estaba en Suiza y, y unos problemas también terribles. ¿eh? España os abre las puertas. Hablamos el mismo idioma. Y os vais a Suiza, a Dinamarca, porque los dicen unos abogados. Vais ahí, y luego cuando estáis ahí en la ratonera, mira. Es muy terrible, porque realmente nosotros pedí venir aquí, ellos me trajeron y, los abogados. Y a, no el Estado, danés nos, reco, nos me trajo a mí a mi familia desde el Ecuador, pero ahora nos han dicho que las leyes han cambiado y, y realmente es muy difícil. Pues que os den el pasaporte y que os dejen salir, y te vienes para España. Sí, y lo no pides aquí, el asilo humanitario, pedirlo lo puedes pedir, eh, Nuri, por pedirlo lo puedes pedir. Y si lo planteas bien, te lo van a tramitar. Que luego te lo den o no, es una cosa diferente. Pero no sí, pasa sí. nada, porque aunque te lo denegaran luego, cuando lleves tres años en España, puedes pedir el arraigo social. Sí, ¿Vale? Y el arraigo como... social significa que te puedes quedar a residir y a trabajar normalmente. Fíjate qué sencillo entonces yo el problema más gordo que veo en tu caso, como en el chico de Suiza, es que nos dejan salir, no, no hay eso como. es lo que veo, que os tienen secuestrados sí, vaya un asilo, te secuestran sí. te secuestran y luego mira, igual te voy a deportar y a dónde te quieren deportar, a Colombia sí, o a dónde te quieren llevar Sí, es directamente tenemos que regresar al país o sea, sí, te cogen de Ecuador, te llevan a Dinamarca uh -huh. y a los seis años te dicen mira, te vamos a llevar a Colombia y yo vivo con todos mis hijos y mi familia y, y, y hemos dicho, mis hijos se han integrado a la sociedad, ellos todo lo que piden lo hacemos y entonces solo hay una ley que dice, si ellos deciden, solo nos sacan y ya. entonces Bueno, pues que te saquen pero que te lleven a España. es Eso dijimos, pero no, dicen que no, que nosotros de aquí solo podemos salir a nuestro país de origen. Eso no, me han contado a mí, aquí. sí, eso me han ya. contado a mí. Que te, dan, te cogen el pasaporte y, vamos, uh -huh. te lo guardan hasta el avión. Es que nosotros no nos no nos permitieron sacar pasaporte colombiano. Nos trajeron directamente con pasaportes daneses. ¿Y, nosotros, ¿Y cómo, es que, cómo es que te fuiste con esa gente, Nuri? Porque nosotros fuimos refugiados en el Ecuador y el Ecuador traía a varios países, a, a diferentes familias, por medio de cuota, que son un grupo de familia y el país te, te elige. Y así que... Pues los prilines que están viendo esto y que lo vean luego, que aprendan que Suiza y Dinamarca no son fiables, que luego uh -huh. mira lo que pasa. No lo digo yo, yo los testimonios que me decís. Y es algo que te retienen en el país. Nosotros, porque dependemos del Estado, no podemos salir a ningún lado porque si salimos somos expuestos a que nos deporten y aparte de eso no, nos retiran todas las ayudas. Así que eh, estamos obligados a permanecer en el país. Ahora, también te digo que en España no hay ayudas, en España se viene a trabajar y aportar. Pero eh, está bien. Aquí es no te quitamos el pasaporte, aquí es... no secuestramos a nadie, aquí incluso cuando alguien pide asilo, el pasaporte se lo queda a él y si quiere se puede ir. Pero, nosotros, o sea, nosotros... no secuestramos a nadie, pero tampoco estamos dando ayudita, no le damos un piso, no le damos la comida, aquí se viene a trabajar. que uno pueda trabajar es más que suficiente, en este país no hay cómo, no hay te dicen tienes que estudiar o tienes que trabajar gratis. Cuando vas a pedir a, eh, a alguien que te dé un contrato de trabajo, te dice sencillamente trabajas tres meses gratis y resulta que no te lo dan porque la comuna, ellos hacen parte de todo esto. Entonces te dicen tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que practicar. Cuando vas a, a pedir un trabajo, en ningún lado te lo dan porque no tienes títulos y te ponen a estudiar y cuando los tienen, no te dan trabajo y no nos dejan estamos yo llevo seis años estudiando y Nuri, aún con me, yo conseguirlo me está recordando todo lo que me estás contando a un vídeo que hice en youtube que está ahí el que lo quiera ver te lo aconsejo a ti también para que veas lo que hicimos es un chico que estaba en suiza el, el título del vídeo es asilo en suiza con sí. interrogación le estaba pasando era en suiza no era en dinamarca pero le pasaba exactamente lo mismo que a ti había estado allí Mucha mucha ayudita, mucho tal, pero le iban a le iban a, a expulsar. Y encima, lo que tú dices, le mandaban para Colombia. Exactamente. Y uno le habían sale... quitado el pasaporte y, y, y por lo visto no se lo devolvían hasta dentro del avión que iba a Colombia. Es, es tremendo. Mi hijo fue deportado hace unos días y los cuando se subió al avión, cuando ya lo subieron al avión, le entregaron documentación, de resto yes. no había y te reciben, tienen que en la otra, en donde hacen eh, se fue a Alemania en Alemania otra persona te está esperando para que no te quedes sino que sigas en el avión directo a Colombia eso yo lo llamaría secuestro es muy impresionante hay muchas familias, muchas familias pero es eh, estamos buscando la manera, una opción porque yo he escuchado tus programas, son muy informativos de verdad eh, entonces yo dije, quiero saber si hay posibilidades de que nosotros... Pues nos que salgas salir. de ahí y te vengas para España, yo es la posibilidad que te puedo ofrecer Porque pero claro, si no que te podemos, dejan salir que podemos pedir el asilo pero sí, lo puedes enviar, pedir, Nuri, lo puedes pedir perfectamente y no nos envían de nuevo al país donde No, no, aquí en España no secuestramos a nadie, de verdad España es el país de Europa más flexible con vosotros el más, aparte que hablamos la misma lengua Aparte, ah, bien. que eso es mucho, porque venimos del mismo tronco. España, a cualquier persona que esté irregular, tú llevas ahí seis años, ¿no? Sí, seis años. Nuri, esos seis años aquí en España, con que hubieras estado tres, ya podías pedir el arraigo social. Es de verdad. Y que ya no es ni siquiera asilo. Aunque el asilo te lo denegaran, que pedirlo, cualquiera lo puede pedir. Claro, cualquiera. Que tenga motivo, luego que se lo den o no, eso es otra cosa. Pero como van a tardar tres o cuatro años en decirte si sí o si no cuando cualquier persona lleva viviendo en españa continuo uh -huh. tres años puede pedir el arraigo social que se llama aquí según la ley española el arraigo social es que te dan los papeles te dan y te permiten vivir y trabajar en lo que tú quieras y ganar dinero uh -huh. nada de gratis para ti es que el único es que... requisito nuri que lleves tres años si me dices que llevas allí seis pues fíjate, con que hubieras estado aquí tres ya tenías todos los papeles, podías trabajar, ganar dinero, traerte a tu familia, independientemente del asilo y del no asilo. Ha sido muy difícil porque yo ya voy a cumplir siete años y tengo que estudiar, estudiar, estudiar y no hay posibilidades. Pues yo es que esas leyes, yo las leyes de Dinamarca y de Suiza no me las conozco, Son muy pero, pero extremas. sé lo que me decís vosotros, de verdad, veros también el vídeo el de Suiza... Porque parecen ratoneras, parece que os... Y no estoy enfadado contigo, estoy enfadado con estos países. Parece uh -huh. que os secuestran, vamos, porque eso de que no te dan el pasaporte, me parece muy bien. Señorita, ya no le ayudamos más, tenga usted aquí su pasaporte y váyase. Uh -huh. ¿Y te pero no que, estudiar no que no te obliguen Colombia, a volver a Colombia, cuando a... además tú ni siquiera has entrado desde Colombia, ¿no? Porque estabas en, no, en, Ecuador. en un tercer país, pero es que ya uh -huh. de Derecho Internacional, hombre, lo estudié en la carrera, pero no sé... O sea, que no sabría decirte. Lo que sí sé decirte muy bien es cómo están las cosas en España. Yo los vídeos los hago para que conozcáis, porque había mucha gente por ahí por YouTube de... que os metía miedo. Sí. Que me hacía gracia, porque yo veía esos vídeos y os metían miedo. Mucha. Parecía que esto era como Dinamarca. Ay. Sí, nosotros aquí por ejemplo buscamos la opción nos decían no yo fui a preguntar y me dijeron si te quieres ir te puedes ir pero serás regresada de cualquier otro país europeo no, de nuevo a dinamarca. españa no te va a regresar okay. es un Hombre, refrán. si te vas a suiza hay un refrán sales de málaga para meterte en malagón no sé lo no, que es peor no no es muy Y difícil. yo porque lo sé yo porque lo sé no por nada nuri porque me lo yo porque sé ahora lo de dinamarca como los, los que, porque te estoy escuchando. Todos los que te estamos escuchando nos estamos... Yo es la primera noticia, lo que tú me estás contando. Eso. Hice un vídeo en YouTube del asilo en Suiza de otro chico de Colombia que estaba en Suiza y le pasaba lo mismo que a ti. Llevaba no sé cuánto tiempo llevaba, pero lo mismo. Le querían votar y meterle en un avión y no le daban el pasaporte ni ninguna documentación. Uh -huh. Uh -huh. Y, te y te obligan, lo que quería era venirse para España. Y te obligan a aprender un idioma que realmente... ¿Para qué? Te dicen que tienes que integrarte a la sociedad... Te entregas, te entregas a, la, a la sociedad, estudias, te esfuerzas para que luego te digan, no, no puedes trabajar y, te, y, y si la ley cambia, pues tienes que regresarte a tu país. Me parece muy mal eso, pero es que me parece que... Esto es como el caramelo envenenado que digo yo de las ayuditas. Uh -huh. Van allí, hace seis años, toma un caramelito, vente, vente con nosotros, bonita. Y mira. sí. Es muy delicada la situación. Es muy delicado, es muy. un tema. Hombre, para lo que puede servir es para que las personas que veis esto, los prilines que veis no. esto, que cuando os digan venta a Suiza, venta a Dinamarca, tomar nota de lo que nos está diciendo no. Nuri ahora mismo. Esto Casos pues reales. Es... Entonces, Porque aquí no somos políticos, aquí es los ciudadanos, lo que nos pasa. No. Uno es se que no sé qué decirte, Nuri, de verdad, porque es que sin documentos... Hombre, podrías llegar... O sea, yo no te voy a decir que te vengas sin documentos, pero vamos, una persona aquí puede... El asilo lo puedes pedir. O sea, yo el problema lo veo en salir de ahí, porque parece que te tienen secuestrada, como al chico de Suiza. Pero pero lo viste visto... hay muchos abogados ahí en medio, sí, sí, iros a Suiza, iros a Dinamarca, que ahí es lo mejor. Y luego pasa esto. En cambio, pero... si venís a España porque lo de España sí me lo conozco bien porque soy español y vivo aquí toda mi vida no. aquí no pasa eso, aquí no te aquí mira aquí tú pides asilo y nadie te quita el pasaporte no, okay. el pasaporte se queda con el eh, hombre te comprometes a no irte y muchos decís bueno y si me voy qué pasa pues no pasa nada pasa que te... tu solicitud okay. de asilo queda archivada ya está okay. te ha sido no debías de quererlo tanto pero no te tienen secuestrada y que te meto en un avión para tu país no, pues mire, si yo me claro. quiero ir a, a Francia o me quiero ir a España, ¿qué pasa? ¿O a Italia? Es que no sé, si hay algún abogado, mira, se lo voy a consultar al, al, a algún letrado. Al, el viernes estamos con el letrado en YouTube, okay. si quieres, sobre esta yo, hora. Yo siempre estoy conectada porque realmente estaba buscando las opciones. ¿Sí? Es preocupante la situación aquí. y... Y pues yo decía, tengo que buscar la manera de encontrar una ley que, que me diga que puedo ir a otro país, porque ellos dicen que con mi pasaporte danés puedo salir, yo tengo permiso para salir, pero el problema, decían que si me iba en cualquier otro país, sería de, deportada igual a Dinamarca, porque es aquí donde está mi asistencia. No sé cómo será en otros países, pero Nuri, si tú sales de ahí y te vienes a España, aquí no te vamos a deportar, Salvo que seas una delincuente que no, no. no tienes pinta de ser. No, para nada. nunca he tenido. Aquí solo deportamos a los delincuentes. No. A los que están aquí sin papeles. O con uh -huh. asilo les dejamos estar mientras no sean delincuentes y cuando llevan tres años nos demuestran que quieren España porque llevan tres años. Algo les ha gustado. Y entonces a los tres años el que quiere puede pedir el permiso por arraigo social. Arraigo social, ¿qué? Okay. Claro, se llama arraigo social y te dan un permiso con el que tú puedes residir legalmente y trabajar legalmente en toda España. Ok, Luis. Eso mmm, ningún país de Europa te lo da. Ahora, también te digo, esos tres años no te dan una casa y te dan comida y te dan un cheque, No. Tienes tú que estabilarte. Lógicamente, sí. Es Porque, que no importa, claro, acá si no acabemos en lo de trabajar, Fátima. Gente ahí que están esperando ayuditas sin hacer nada. Es que aquí nosotros nos trajeron con ese convenio. De que ya, ya veo a la que ahí de... es como que os obligan a ser Fátimas. ¿Sí? Os obligan y a estudiar. Usted no, vi... no puede trabajar. Si trabaja ¿no? usted, gratis. Nosotros nos dijeron que íbamos a estudiar y trabajar cuando llegáramos al país. Cuando llegamos, todo lo que nos dijeron fue totalmente diferente. Llegamos con, con... La verdad, cuando llegamos nos sorprendimos, porque nada de lo que nos dijeron era. Entonces, bueno, ya estando aquí dijimos, vamos a aceptar todo lo que ustedes digan. Y, y sin conocer las leyes ni nada, pues firmamos lo que lo que traían, documentación y todo, así que terminamos aceptando todo lo que ellos dijeron todo Pues está... ojo a los que están ahora en Colombia, mira, Andreina está en Colombia como os vengan con ofertas de estas de Suiza o de Dinamarca escuchad lo que os está diciendo Nuri, sí, muy o difícil. lo que nos decía el compañero que estaba en Suiza el PRIXLINER que está en Youtube el vídeo asilo en Suiza, con interrogación porque claro, por un lado te dan el caramelito, te dicen firma sí. aquí, firma aquí, firma aquí sí. Tú sí, lo firmas, sí. claro, porque vas a hacer? A cambio te doy una casa, tú vas uh -huh. a estudiar... Ahora, a los seis años, mira cómo vienen las cosas. Sí, sí, es algo... Es algo increíble que yo no lo conocía esto, ¿eh? Porque ya te digo, lo de España sí me lo conozco bien, pero lo de fuera no, no, no me lo conozco, pero me creo lo que me decís vosotros, por supuesto. Sí, es muy Nuri. complicado, muy complicado. Voy a, yo voy a consultarlo con, lo, el, con el doctor, a ver el viernes en YouTube te daré... A ver si te puede dar una respuesta... Sí. Don Arnau y, y tú por otro lado investiga, uh -huh. pero si te han dado un, una documentación que tú puedes salir, pues vente para España. Yo sí te puedo decir que en España no te vamos a deportar con no. Dinamarca. Si yo encuentro esta opción lógicamente quería. Yo tuve miedo de ir realmente porque nos decían que en cualquier lado donde fuéramos de, nos deportarían de nuevo al país. No, no, no, no, no, no. Esa información está contaminada porque habrá, yo no sé si habrá países que te deportarán, pero ellos no, el mundo no sé si tiene ciento y pico países. Seguro que de esos ciento y pico países hay muchísimos países que no te van a deportar, entre ellos España. Y, y además... Eh, y seguro que hay mucho más, ¿eh? no me lo sé, pero España seguro que no, insisto, salvo que seas una delincuente. No, que no, lo es. no lo soy, no tengo ningún ah, ya, problema. Te lo digo en broma, pero lo digo también para... <risa> no, no, no, no he tenido ningún problema. Pero realmente es una información de verdad. O sea, eso me suena a que os mete miedo. No, no, sí, a sí, donde sí. usted vaya del planeta la van a deportar. No, y si me voy a las Islas Caimán de Tunguntú, ahí también me van a deportar. Pero ¿qué me dices? El que te dice eso te está metiendo miedo. Sí Sí, sí, nos dicen muchas cosas. Un consejo que, que te doy. Si puedes salir de ahí, vente vía carretera, vía autobús, vía tren, que hay menos controles, ¿no? Que si te vienes en avión, ahí que te están pidiendo en todos los sitios los papeles. Okay. Te llegas para España, vente vía Francia, que no hay frontera. Okay. Pides aquí tu asilo, por razones humanitarias. En la entrevista les cuentas todo lo que me acabas de contar a mí. Sí, te lo van a aceptar, te lo van a tramitar. Tengo... Yo no sé decirte si luego te van a dar el asilo o no pero sí sé decirte que a día de hoy van a tardar tres, cuatro, cinco años en responderte y cuando lleves tres años, aunque no te hayan respondido ni que sí ni que no, tú puedes pedir el arraigo social, con lo cual ya vas a poder residir totalmente legal, regular, con papeles y poder trabajar en lo que quieras legalmente. Eso es muy importante, de verdad. No claro, es, yo ese, no esa es, es la, la vía que os estoy tratando ¿Qué? de explicar, porque te digo más, a la mayoría de los que piden asilo se lo van a acabar denegando, por uh -huh. las estadísticas lo sé, al 90%, pero de todos los sitios. Pero no pasa nada, porque habrán pasado los tres años, si, siempre, si os veis todos los vídeos que os he hecho, ahí sí, está explicado, es sobre todo los de la tarjeta roja, es muy importante los sí. vídeos de la tarjeta roja para los que pedís asilo. En YouTube tengo tres de esos, vale uno con un caso. Y otros sí, sí. son un poco de teoría. Y estos daneses de Dinamarca... Estoy mirando aquí a ver qué convenios tiene. Los estoy mirando ahora mismo aquí. Uh -huh. Pero vamos que... Que de que te van a deportar de España... Eso no. Eso es miedo. Que te han metido. Sí, eso ha sido muy tremendo porque realmente eh, a esto físicamente psicológicamente te desgasta te sientes prisionero en sí, un me, país. Me, es lo que te iba a decir me suena a secuestro me, me suena es, a secuestro es, eh. Eh, se siente uno prisionero y no sabe si realmente toma una decisión mala de decir bueno me voy y luego voy a ser repatriada de nuevo aquí o a mi país entonces es, es una situación porque no no conocemos las leyes todos cada país tiene sus, sus leyes entonces yo decía si sí voy a españa pero y ellos decían donde quieras eh, que te vayas te van a hacer deportar no, no, no insisto a españa no o a las islas caimán de no sé dónde tampoco qué pasa que tienen convenio con, con los 100 no no es así Oye, si te vas a alemania no lo sé o te alemania, vas a, a suiza probablemente sí, sí porque los alemania, suizos por lo visto son como ellos unos secuestradores Atos. Pero a España no te devolvemos. Entonces, de verdad, muchas gracias por esta información, porque realmente quería saber si, si legalmente podías llegar allá y pedir el asilo y encontrar una salida para no si, tener que... Si regresar. llegas a, a territorio español, sí puedes pedir el asilo. Incluso te diría en la embajada de allí, de España, pero no te lo aconsejo la embajada, porque eso ya uh -huh. más... Lo más normal es que te vengas a España y lo pidas aquí en cualquier oficina. Madrid Barcelona, las mejores a día de hoy, que lo estaba diciendo al comienzo de este vivo. Irte a la embajada me parecería un poco... Yo pienso que es más riesgoso. De todas maneras, claro. el país, eh, la comuna maneja todo aquí. Es que mira, y te nada, te digo nada una que cosa. hagamos sin que ellos lo sepan, porque tenemos claro, que el pero CPE es que los tienen como secuestrados, por sí. favor. Es que me estoy quedando alucinado, por nada, favor. No, nosotros tenemos De... un número que es el Noma, donde para todo tenemos que darlo, entonces somos registrados en todo. No hay nada que se haga sin pasar este número. Prilines, escuchar a Nuri, por favor. Mira lo que pasa por irse a una Dinamarca. No lo digo yo. Y en Suiza, por lo visto, es lo mismo. Por, por el vídeo que le hice al otro chico y es que era lo mismo que tú, le tenían ahí medio así, medio no te decían nada y luego me decía incluso este chico que venían por la noche cuando te iban a montar al avión te venían a cualquier hora rara uh -huh. y para el avión que es muy tremendo pues Nuri yo lo que te puedo decir de verdad que me o sea que te quiero ayudar en lo que yo pueda pero yo lo que te puedo decir hombre a la embajada no vayas porque es que en la embajada no. van a montar la de Dios Sí, sí, yo, eso y ahí son doyos, capaces claro. de forzar a la embajada así, a que te devuelvan. Uh -huh. Pero si te vienes discretamente para España, en autobús, en tren, en yo qué sé, te pides aquí tu solicitud, uh -huh. a los seis meses puedes trabajar, mientras te lo están tramitando, uh -huh. que luego es que sí es que no, a ti te da igual, porque a los tres años puedes ya quedarte y trabajar definitivamente residencia por arraigo social, se llama. Okay, residencia por arraigo Sí, social. y te digo más, después de esos tres años que pides la residencia por arraigo social, cualquier latinoamericano uh -huh. que quiera, y lleve ya dos años más luego ya con residencia legal, puede pedir la ciudadanía española, la nacionalidad española, porque somos lo mismo, porque hablamos igual. Ay, qué bueno. Sí, sí, que viene aquí un chino y tiene que estar diez años, viene un marroquí, tiene que estar diez años. Viene uno de Colombia, viene uno de Venezuela, viene uno de México, viene uno de Argentina, y solo son dos años para pedir la ciudadanía. O sea, Imagínate, acá no tenemos derecho ni siquiera a eso. Vamos, no, es que tú aquí llevas derecho. aquí seis años en España. Ni siquiera. Primero, que... a los tres años ya tenías tus papeles mm. y tu trabajo y todo. Bueno, habrías pedido asilo y a los seis meses ya podías trabajar. Mm. Y a los tres años ya podías trabajar y residir y todo. Aunque luego el asilo no lo dieran. Pero es que dos años más, a los cinco años, podías ya ser ciudadana española. Imagínate. Fíjate aquí, cómo te lo digo. Y llevas seis. Ni siquiera podemos pedir la permanente. No no hay ahora la posibilidad. Pues lo que, que te digo, aquí permanente. la permanente, el equivalente a la permanente, lo pides a los tres años. Mm. Y dos a... años después, puedes pedir la ciudadanía o la nacionalidad. Porque vosotros decís ciudadanía, nacionalidad, nacionalidad. es lo mismo. Uh -huh. Y ya eres como yo, una española, si quieres. No, de verdad que es una española. Vamos, yo lo, digo, ¿no? y lo digo tan alto y tan claro para que no caigan en la trampa futuros prilines, porque los PRILINES son listos y se informan. Cuidado con Suiza, cuidado con Dinamarca. Preguntarle a Nuri, si alguien te quiere ayudar, dinos tu Instagram, que te pongan un privado. Yo él, se lo pregunto también al abogado el viernes en directo. Sí, por favor, de verdad es. No solamente es para mí, vemos mucha gente aquí, muchísima gente, muchas familias preocupadas en esta situación. Entonces, es una, de verdad para nosotros, es una información muy, muy valiosa. La necesitamos para obtener eh, eh, una respuesta clara. ¿Qué vamos a hacer? Si dejamos que nos deporten o mejor salimos a, a España. Lucha, luchalo y di que te quieres venir a España. Sí, eh, realmente nosotros sabemos que no podemos decirlo porque sería un problema mientras estemos aquí. Pero ahora, como tú me dices, yo tengo mi pasaporte, de Danés, que me han dicho que con el pasaporte puedo subirme a un avión y ya, eh, eso puedo hacer que el que el país nos ha, nos ha dicho, sí, lo puede usar, pero donde quiera que esté, lo deportan. Así que tú me has dicho ahora... Yo te digo no que es España posible. no te va a deportar. Entonces, esa era la información, porque nosotros sabemos que podemos usarlo, porque es un pasaporte danés, pero con esta información sabemos que si nos vamos, no vamos a ser deportados de nuevo al país. Desde España no, y desde muchos otros países tampoco. Desde otros no lo sé qué convenios tendrá Dinamarca, pero es que me suena a meteros miedo. Eso que os digan, toma un pasaporte, pero no lo uses. Que vayas donde vayas del mundo, te van a deportar otra vez para acá. O sea, eso parece sí, sí, como sí. un secuestro. Sí, es... Vamos, no sé, toma un pasaporte, pero para no usarlo. Y ¿Cuántos siquiera... países te dan un pasaporte? Yo vivo, ¿eh? para... yo, yo vivo cerca a 10 minutos de Alemania y, y es prohibido. No hay ninguna frontera. Yo puedo pasar y comprar alimentos allá y nos han dicho que no podemos pasar. No hay posibilidad de pasar a un es que está, está como secuestrados claro nos bueno, mm. no se ha jodido pero dicen si se va a alemania igual no vuelve que sabe leyes? que no que no te deportan yo alemania no sé cómo están sus leyes no lo sé pero sé que el país más amigable con los latinos es españa es la eso verdad. sí lo sé es la verdad he escuchado muchos pero eh, la información que tenemos ahora es muy mm -hmm. valiosa poder ir a España y poder al menos eh, hacer un proceso y estar libres. o sea, Aquí haces un trabajar, proceso y estás libre, a los seis meses puedes trabajar, a los generado. tres años ya puedes trabajar y residir, y mientras también, vamos, pero a los seis meses puedes trabajar por pedir el asilo, a mm -hmm. los tres años por llevar la residencia, por estar aquí viviendo durante tres años, te dan ya la residencia, Imagínate. y a los dos años más si quieres pides la ciudadanía, Vamos, más, más, más que eso. Imagínate, eh, de verdad. Y, na, y, y no una... te deportan, salvo que seas delincuente. Claro, es muy aquí las leyes son y las cambian cada año. Cada año, cuando llegamos las leyes no eran así. Luego nos dijeron se cambiaron y punto. Nos daban renovación cada cinco años. Ahora nos dijeron cada dos años. O sea, cada dos años estamos nerviosos de renovar porque puedes ir y te dicen ya no más. Y, y encima la espada de Damocles esa, exacto, que en cualquier momento te, te pueden no renovar o te pueden decir sí. que ala, que al avión sí, para, sí. Colombia, sí. para Colombia, encima para Colombia. Oiga, sí. déjeme que me vaya donde yo quiera. No, no, te di yo dije, bueno, sí, tengo que irme. No, tienes que... Y yo dije, pero mis hijos están aquí, ellos están estudiando, eh, ha, hacen todo lo que se han integrado a la sociedad y como ellos también tienen que irse. Sí, Eso es que, bien, mira, eh, Nuri, es que lo que os digo yo siempre... No dependáis de los estados. Uh -huh. es de verdad, cierto. no te lo digo a ti en concreto, en general. Mira lo que pasa luego. Es muy cierto, muy cierto. Os dan migajas. Yo pero lo es he dicho más de un video. os dan migajas. Emoción. Os ponen el caramelito, toma, toma, yo te llevo a Dinamarca, no sé qué. Y sí, a lo mejor al principio todo muy bien. Uh -huh. Luego son migajas. Sí, migajas. Os lo he dicho en más de un vídeo. Es mejor, el otro día una en YouTube le eché un poquito la bronca, pero no mucha, pero pobrecilla que me decía eso, si aquí en España si le íbamos a dar ayudas si le íbamos a pagar no sé qué, y digo, mira, no lo sé, pero no vayas por ahí, porque si vas así, pues mira lo que pasa luego, que luego eso se acaba, uh -huh. los Estados dan migajas, lo mejor uh -huh. es tener uno mismo, Un empleo, seguridad jurídica, sí. claro, claro y, y, entonces, mi consejo, Nuri, tienes que intentar venirte, a ver si puedes hacerlo, ¿sabes?, uh -huh tranquilamente no creo que ha pa pasado mañana estos estos de dinamarca Lógico, que, que quede sí, bien claro verdad. el país dinamarca y suiza sí, igual cuidado los prilines que estén por colombia y por estos sitios que te dicen ven a dinamarca ven que luego te tienen ahí medio secuestrada me estás dejando alucinado o sea no puede ir usted a comprar ¿Y a alemania por por eh porque esto es, es delicado, hay muchas cosas que no se pueden decir, pero esto es muy poco para muchas cosas que pasan acá. Entonces, es, es verdad muy delicada la situación. Pues vamos, es que me, estoy, que me estoy quedando alucinado. O sea, porque se supone que son países respetuosos con los derechos humanos y tal. Y te dicen, mira, un pa... seguro que el pasaporte te lo dan porque hay algún convenio que les obliga a daros el pasaporte. ¿Sí? Pero te dicen, no, pero no lo uses. Que como sí, lo uses, sí. te deportan aquí, vayas donde vayas. Mentira. Te lo digo ya, mentira. ¿Y no sé igual, si igual, habrá algún ¿no? país que tiene el convenio para eso, pero la mayoría... O sea, España no. Y muchos otros tampoco. Porque no... Porque lo que te digo, te vas a, a no sé a Filipinas. También te va a deportar Filipinas. Venga, hombre, que no me lo creo. Que no, es y España muy... te digo yo que no muy tremendo es que ni siquiera sacar mi pasaporte danés yo quería pedir un permiso de ir sacar mi pasaporte colombiano y me dijeron sabes que no puedes salir estás con el estado y no eres dependiente de ti así que no puedes ir a, a sacar un sí pasaporte. sí que te tienen prácticamente uh -huh. como medio secuestrada uh -huh. sí eso sí te mantienen te ahí dicen, te vas pero te quitamos la ayuda de este estos meses y esto entonces te dan no te dicen no puedes, pero te dicen... Claro, son muy riesgo. listos, Las cumplen la ley. No, no te dicen no extras. puedes, pero te quitamos uh -huh. todo lo que te hemos dado y como has firmado aquí no sé qué, que te lo dimos nosotros, que ni lo entenderías, pero bueno, tú fuiste... Uh -huh. muy, muy mal, muy mal estos países, eh, muy mal, muy mal, muy mal. Parece que nos toman al pelo a los ciudadanos. <risa> no, bien. de verdad, ¿eh? Que Hombre, como no te preocupes tienes... que se solucionará, Nuri, de una forma o de otra se solucionará. Está muy bien que nos lo estés contando. Porque esto si no, no se sabe. Esto en las televisiones no lo dicen. No, no, no. Esto la tele no... No, no, esto no sale, Esto no, no se conoce. No solo se lo conoce, lo vimos, exactamente. Por eso es muy importante estos testimonios, efectivamente. No, no, no, esto no lo cuentan. Sí, sí, y luego irán a la ONU, sí, sí, sí. Nosotros a nuestros refugiados les hemos dado a todos el pasaporte, mírelo, y lo han firmado. Ahora, no contarán que, que os dicen que no os, lo podéis usar... Que no puedes ir a comprar a Alemania, aunque esté a 10 kilómetros. Vamos, vamos, vamos. Me quedo alucinado. ¿eh? Es algo muy tremendo. Solo que estamos aquí sabemos lo que vivimos. Es, es difícil. Pues yo el, en el vivo, que haremos en YouTube? El viernes, ya. en directo, se lo preguntaré al letrado, uh -huh. al doctor. A ver cómo puede salir de ahí. A ver uh -huh. qué nos dice. Sí, la verdad estoy muy agradecida eh, por tu ayuda, de verdad, para todos nosotros y para mucha gente de, de todos los lugares, estas informaciones son muy importantes. Mira, muy importantes. Nuri, nos está diciendo ahora mismo Olaya Arte83 en el chat que de dónde eres, díselo tú misma, está en Dinamarca, díselo tú para los que se acaban de incorporar, para que estoy, lo sepa la mayor parte de la gente, Nuri. Estoy en Dinamarca. Pero ¿de dónde eres? Soy de Colombia. ¿Y qué pasó? Díselo así brevemente. Eh, ha sido, vinimos por refugio, estu, fuimos refugiados aquí en Dinamarca, pero eh, las leyes han cambiado y prácticamente estamos en el país eh, presos. Secuestrados, <ríe> exactamente. ¿No les, ¿No les dejan salir? No, y les amenazan no. que si van a cualquier sitio que les van a devolver a, allí. Al país donde estamos, donde fuimos refugiados por primera vez. Y podemos ser deportados en cualquier momento por las leyes a nuestros países, a nuestro país de origen. Pues hacemos eso, ¿vale? Cualquier PRISLINES que la quiera ayudar, darle consejo, o incluso que esté en Dinamarca. Y la quiera ayudar. Sí. Su Instagram... Te pueden contactar, ¿no? Por Instagram. Sí, sí, ¿Nuri? Claro. sí pueden contactarme. Ahí está. Sí. Ahorita lo dejo por escrito. No sé si sale ahí. Sí, o yo creo, que sí. Escrito, si creo que sí. En alguna parte del vídeo tiene que salir. Sale. Uh -huh. O dilo tú también, por si acaso, Nuri. Monín. Te están dando fuerza. Monín, ahí sale. Voy a escribirlo. Vale, es escríbelo si puedes, Ajá, por para favor. Para que lo entiendan mejor y entonces... Sí, cualquier información siempre... Claro, siempre, cualquier información, cualquier sí, idea, sí, cualquier. vale, decírselo a Nuri, a ver cómo la podemos ayudar, porque no la dejan salir de ahí, lleva seis años, la están amenazando con devolverla, eso sí, le han dado mucha ayudita, uh -huh. eh, le han dicho que estudie, tienen seis años ahí estudiando y que no puedes salir. Y como salgas, ten cuidado que te van a devolver aquí. Sí. Pues eso es mentira, porque si llegas a España no te vamos a devolver, eso te lo digo yo como español. Ay, Luis, de verdad que es, es una luz en el camino sobre todos estos problemas porque es, es difícil poder tomar una decisión. Yo no vivo sola, yo tengo todos mis hijos aquí conmigo, yo vivo con ellos y, y es difícil decirles después de estar tantos años estudiando, nos tenemos que ir. Así que yo decía, tengo que, tenemos que buscar una opción porque no es solamente mi caso, habemos muchas familias colombianas aquí en el mismo. Mismo, ¿Qué edades edad tienen tus niños, Nuri? Eh, bueno, ya están grandes, 23, eh, 20, 19, 18 y 16. Pero fíjate. Uh -huh. Pues esto, díselo bien. a las otras familias colombianas que, que tú conoces ahí, díselo discretamente, lo que te he dicho. Sí, sí. sí. Háblales de los prislines. Uh -huh. el, ¿El enlace a Telegram lo tenéis? Sí, sí, lo tengo métete en el enlace, dilo también que por ahí te vamos a apoyar, más discretamente también. Sí, yo me he comunicado con algunas de... de acá tenemos un pequeño grupo y hemos hablado yo les dije que... Pues estaba conecta el grupo de... que tenéis ahí con el de los Prislinas Mundial. Okay. Que os vamos bueno. a ayudar. Muchas gracias. Y a los que vean esto que están en Suiza, que les está pasando prácticamente lo mismo, también. Que entre sí. todos sumamos mucho. Y a ver sí. qué, qué es esto. De verdad. Y, y, y Nuri, descuida que se va a arreglar, que, que te apoyamos y paso estamos, nos apoyamos entre todos. Mira, aquí de verdad nosotros decíamos, los colombianos decíamos, aquí nos sentimos muy pocos y muy desprotegidos de realmente. Aquí los árabes, por ejemplo, ellos tienen su protección, sus leyes y no cualquiera, ellos no, no les vienen a decir que los echan como nosotros, que nos han dicho todo esto, nos han tratado muy, es que es una cosa contarla decirla, porque es delicado pero han sido muchas cosas entonces nosotros nos hemos sentido realmente abandonados acá y aceptar todo, ¿por qué? Por, porque uno tiene sus hijos y es difícil tener que decir, bueno, nos vamos y, y quitar eh, llegar a un país donde ya prácticamente ellos ya no conocen casi nada, es muy difícil entonces uno acepta pero nos hemos sentido desprotegidos muchos, muchos aquí porque no, no me están no lo no me, Con lo que me has contado no me extraña para nada, Nuri. Que, que, que, y, y curioso, bueno, pues no contaron con una cosa, con las redes sociales, sí. que gracias a Internet, y a Instagram y a YouTube, ahora a Telegram, pues estamos este. todos en conexión, sí, de independientemente verdad, es... del lugar del planeta que estemos, y eso hace mucho. Este. Antes a lo mejor nos tenían más aislados y nadie se enteraba, uh -huh. ahora ya lo sabemos todos. Sí, es muy tu importante. testimonio ahora ya lo sabemos todos. Muy importante, porque no solamente se afecta a uno físicamente, sino mentalmente. Ha sido Exactamente. muy difícil. Hay momentos muy tremendos, para mucha gente aquí también ha estado afectada mentalmente, porque se siente uno prisionero, real, realmente, prisionero. Es que me pongo... Mira, ¿sabes lo que voy a hacer, Nuri, si te parece bien? Voy a coger este vídeo y lo voy a subir a YouTube. ¿Te parece bien? ¿Me das tu autorización para que lo sepa sí, sí, todo el mundo? Sí, claro. Para que tenga amplia difusión. Sí, sí. Vale, lo voy a hacer, lo voy a, lo voy a editar y lo voy a subir a YouTube. Para que todo el mundo sepa lo que está pasando con los latinos en Dinamarca. Sí, está muy bien. Y te vamos a apoyar. Muchas gracias, Luis, de verdad. Descuida que estamos todos contigo, todos somos uno y, a, y no nos van a estar pisoteando. Muchas gracias, de verdad. Se lo cuenta con hay, nosotros, ¿vale? Gente, eh, hay muchos colombianos que estamos aquí. Todos los latinos nos unimos y ya está. Escucha, eh, Nuri, eh, hablamos por Telegram, ¿vale? Ok, ok. Luis, ¿Quieres muchas añadir gracias? algo más o algo, cielo? No, no, estoy eh, en este momento. Pon, solo... ¿Puedes poner tu Instagram ahora mismo? ¿Lo puedes escribir mientras hablas o no puedes? Sí, alguien lo puso, he visto que alguien lo ha alguien puesto. Lo escribió. Ajá. Lo han escrito. ¿Lo ha puesto bien? ¿Lo sí, escribió lo bien? bien Sí, lo ha escrito bien. De todas maneras, vuelvo y lo, lo pongo para que así... Para que te puedan contactar, complicado. darte apoyo, y yo en el vivo del, del viernes próximo, que será más o menos un poquito antes que esta hora, ya lo hablamos en directo con el abogado. Ya, muy bien. Muchas no, gracias. No, no te preocupes, Nuri, muchas que, muchas que va gracias. a salir bien, no, no te preocupes que a, tu, a deportarte no te van a deportar desde bien. allí, ya no, va, ya, ya no vamos a encargar. Muchas gracias, Luis, por su información, de verdad, es muy importante para muchas. Sí, gente. Sí, sí, lo sé, lo no sé, Nuri. No solo para mí, porque esto, he estado viendo tus videos hace mucho tiempo, escribiendo, tratando de ubicar, eh, contactarme con ustedes para, para ser la voz de muchos de aquí de muchos, porque todos todos tenemos miedo, realmente. Eh, tenemos no me miedo, pero, pero queremos buscar la mejor opción porque tenemos nuestros hijos aquí. No, miedo y, y chantaje emocional que os están ¿Qué? haciendo, claro, es... porque dices, ¿qué hago? Tengo aquí a todos mis hijos, uh -huh, esta uh -huh, gente uh -huh. me tiene medio secuestrada, eso sí, con, como una prisión con barrotes de oro. Exactamente. Estudia, no estudia, no, no puede... trabajes, pero estudia, no te pero hablar, si trabajas pero... gratis y no te muevas de aquí. Vamos, uh -huh. ni a comprar el pan a Alemania. Uh -huh. Es así, es así. Bueno, es cielo, así. pues, escucha, que estamos en contacto, ¿vale? El, el, el que quiera el enlace de Telegram, que no lo tenga, que me pida por Instagram, por un mensaje directo, que yo le doy el enlace. Ya. Y así apoyáis a Nuri también, y también escribiéndola ella directamente. Ya, muy y simple. el viernes sí. en YouTube lo tratamos con el letrado, okay. Nuri. Okay. Venga, estate pendiente el viernes. Muchas vale, cielo. Muchas gracias. Venga. Buenas noches y gracias por esta información. M muchas gracias a ti por el testimonio, Nuri. Ya. Yeah. Especialmente a ti, vale. Yeah. Nos despedimos ya por hoy, vale.